Hola a todos y bienvenidos a Danste, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy veremos datos curiosos acerca de cinco grandes genios que cambiaron al mundo. Vamos a concentrarnos en varias cosas que a veces se pasan por alto de estos grandes genios. No siendo más, comencemos. Comencemos con Einstein. Primer dato curioso, Albert Einstein tuvo problemas de aprendizaje, se demoró cuatro años para aprender a hablar. Segundo dato curioso, fue un padre desatendido con sus hijos, tanto que uno de sus hijos, Edward, llegó a sentirse una persona abandonada y de igual manera llegó a pensar en odiar a su padre por la forma en que se comportaba con ellos. Tercer dato curioso, se demoró para conseguir trabajo y lo consiguió gracias a la ayuda de su amigo en una oficina de patentes de Berna, Suiza. Ahora continuemos con Steve Jobs. Primer dato curioso, sus padres lo tuvieron cuando eran adolescentes, siendo unos estudiantes y a la semana de haber nacido lo entregaron en adopción. Segundo dato curioso, solo asistió un semestre en la universidad, tanto que le aburría y no le gustaba el sistema educativo, pero seguía asistiendo a clases de caligrafía, ya que le encantaba. Tercer dato curioso, fue despedido de su empresa Apple, pero luego trabajó en Pixar convirtiéndose en el director ejecutivo y creando las producciones tan conocidas como son Toy Story y Bichos. Ahora sigamos con Thomas Edison, un dato curioso muy importante. Su mamá le leyó una carta diciéndole que era una persona muy especial y que era una persona demasiado lista, que el colegio ya no podía continuar dándole enseñanza por tal razón que ella debía encargarse de su enseñanza. Años más tarde, cuando ya Thomas Edison era un gran inventor, descubre y lee esa carta. La carta decía lo siguiente: "Señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de estudiantes. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Esto hizo que Thomas Edison siempre se encontraba agradecido por las enseñanzas de su madre que lo convirtió en el gran inventor segundo dato curioso creó la silla eléctrica esta en competencia con Nikola Tesla en esta búsqueda de poder de las corrientes continua y la corriente alterna tercer dato curioso mil veces intentó en encender la primera bombilla encandecente mil veces siguiendo con estos genios tenemos ahora a Henry Ford Henry Ford como primera curiosidad trabajó para Thomas Edison fue uno de los primeros trabajos que tuvo como ingeniero segunda curiosidad creó el primer ensamblaje en línea el primer proceso en línea y, de igual manera, pagaba el doble de salario a sus empleados. Esto atrajo meno, mejor mano de obra. Número 3. Le gustaban mucho las carreras de carros, pero, por inconformidad con el reglamento, decidió dejarlas. Para cerrar con estos grandes genios, tenemos por último a John D. Rockefeller, el padre del petróleo. Primer curiosidad. Cuando era muy joven, vendía piedras, las pintaba y las vendía a sus compañeros. Todo esto lo guardaba en un frasco azul, que él denominó como caja fuerte, generando una fortuna de 50 dólares, que en ese entonces era una fortuna considerable. Segundo dato curioso, creo los oleoductos. Esto por el problema que empezó a tener con las ferroviarias, ellas querían acabarlo en la búsqueda del transporte del petróleo. por tal razón, creó un sistema de transporte basado de hidroductos en el cual transportaba su petróleo. esto le ahorró demasiados costos en el transporte del mismo. Tercer y último dato curioso, creó la fundación y universidad Rockefeller, esto para dejar un gran legado de conocimiento a la humanidad. Con esto concluimos datos curiosos de cinco grandes genios que le contribuyeron al mundo.